La historia del cuarto rey mago Artaban era el nombre del cuarto rey mago que visitaría a Jesús después de su nacimiento. Melchor, Gaspar y Baltasar regalaron oro, mirra e incienso al niño Jesús. Artaban regalaría un cofre con piedras preciosas. Los reyes magos se reunirían en la antigua Mesopotamia pero Artaban llegaría tarde, ya que ayudó a un anciano necesitado en su camino, y lo mismo ocasionaría que no llegara al encuentro con los otros magos. Esto según un relato navideño escrito en el siglo XIX por el estadounidense Henry Van Dyke. Melchor, Gaspar y Baltasar partieron hacia Belén siguiendo una gran estrella luminosa. Los reyes se cree que podían ser astrónomos, magos, sabios o sacerdotes, incluso hasta brujos. La mayor parte de ellos principalmente eran sacerdotes. La historia habla de que Artaban había llegado tarde a Belén, que Jesús había nacido y que José y María habían huido rumbo a Egipto, escapando de la matanza de niños que había ordenado Herodes. Algunos textos mencionan que Artaban fue encarcelado por 30 años, ya que se opuso a la matanza de niños. Otros nos hablan de que Artaban, en su búsqueda de Jesús, repartió casi todas las piedras preciosas a gente necesitada, como enfermos, hambrientos y personas sin cobijo. En algo que coinciden los textos, es que Artaban logra escuchar del Mesías después de 30 años, cuando van a crucificarle. Él se dirige con la última piedra preciosa que tenía para salvarlo pero en el camino se encuentra a una esclava que la están vendiendo. Artaban la compra y le da su libertad. Después de la acción, se dice que se genera un gran temblor. Artaban se coloca al lado de una casa, le cae una piedra en la cabeza y ya moribundo escucha seguramente las palabras de Jesús. Tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Estuve desnudo y me vestiste. Estuve enfermo y me curaste. Me hicieron prisionero y me liberaste. Artaban pidió disculpas por no haber llegado a tiempo con Jesús, y la misma voz le dijo, todo lo que hiciste por los demás lo has hecho por mí. Hoy estarás conmigo en el reino de los cielos. Artaban repartió todas sus riquezas a la gente necesitada, y en todo momento pensó en ayudar al prójimo. Sin duda su historia nos hace reflexionar sobre cuál debe ser nuestro comportamiento y cómo quiere Dios que seamos con nuestro semejante. Dios es mi pastor, nada me falta. Amén.